Este bloque final queríamos rescatar el resto de la nota. Entren a la página de novedadesfilo.ua.ar porque es increíble la cantidad de información que trajo este informe número 21 del de observatorio de la Universidad de Buenos Aires, que se llama Los Ecos de la Conquista del Desierto. Y así como la escuchaste a Alejandra Pérez, que es una de las voces que participan en el informe, queríamos hablar con quien lo escribió, quien lo editó y quien coordina este espacio, que es Andrés Cárdenas. Andrés es comunicador, licenciado en letras y hace muchos años compartimos reacciones, y este viaje con eh, informes interesantes, perspectivas de país, eh, de un proyecto que sea más solidario, integrador, lo que aparte siempre nos aporta el Negro Cárdenas, uno de estos informes que después termina generando mucha conversación. Así que está buenísimo poder conversar con él cada tanto. ¿Cómo te va, Andrés? Buen día. Hola, buen día Ale, querido. ¿Cómo estás? Eh, un gusto hablar con vos, como siempre, y bueno con todos los que nos escuchan. En primer lugar te hago un pequeño anuncio institucional del OUBA para las personas que por ahí recién sintonizaron. El OVA es el Observatorio Universitario de Buenos Aires, depende de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y está trabajando temas álgidos, digamos, pero necesarios desde hace más de tres años bueno, con el aval eh, de nuestras autoridades, que son el decano en este momento Ricardo Manetti, la vicedecana Graciela Morgade y todo el equipo nuestro de la Secretaría General con Jorge Gugliotti y los compañeros de prensa. Básicamente sí. nosotros sostenemos eh, este espacio eh, que trata de echar luz y decir algunas verdades donde otros las ignoran o las silencian, muchas veces, intencionadamente. Tengo muchas preguntas para hacerte. En principio, las repercusiones que tuvo este informe desde la declaración de la propia universidad hacia lo que declaró el gerente de La Rural. Te cuento, esto nace casi de una indignación por este hombre que en la inauguración de, de la Expo, que fue en, ahora en 30 de julio pasado, sin pelos en la lengua dijo, el gobierno y la justicia se han mostrado indiferentes ante ataques contra propietarios y personal en la Patagonia, delitos perpetrados bajo el pretexto de reivindicaciones de quienes se autodenominan pueblos originarios siendo simplemente delincuentes comunes. Eh, digamos que es una declaración ofensiva extremadamente provocadora e incluso la, la facultad como... Como cuerpo eh, emitió un comunicado eh, poco después del consejo electivo de la facultad en el que comenta que estas manifestaciones constituyen eh, una constante en las declaraciones de la sociedad rural y que tienen eh, como objetivo responder a los sectores más concentrados del agro y crear confusión en una porción importante de la opinión pública más en un contexto de crisis y de lucha por la puja distributiva como el que tenemos en este momento. Además, estas campañas aceleran el proceso de concentración de la propiedad de la tierra y hacen recaer eh, los costos siempre en los que menos tienen, y las culpas también, ¿no? Son sí. falsedades bueno, que, que se inscriben en un clima de época, consideró eh, nuestro consejo directivo. Y además hay otro tema eh, real que tenemos eh, equipos de investigadores, eh, tanto ligados al CONICET como a otras universidades nacionales de todo el país, que te desmienten con, con cifras y con hechos cada una de, de estas eh, afirmaciones eh, interesadas verdad de Pino. Por ejemplo, eh, un, un conjunto de investigadores de la facultad Punteó varias de las cosas que dijo y las demolió, una por una. Por ejemplo, el lugar que ocupa el sector agro agroindustrial, en la estructura de empleo, no es el que sostiene Pino, sino que es mucho menor. Luego, el nivel de informalidad, es decir, de trabajo no registrado, en negro, de explotación laboral, es uno de los más altos de todo, lo, de todo tipo de ocupaciones que existen en el país. Después, eh, el tema de que de que ellos prácticamente alimentan al país con el tema de las reservas es relativo, porque no es eh, tampoco el, la mayor fuente de ingresos la que provenga del campo, que ellos sí. generalizan como un todo. En realidad es muy diverso, porque aparte de estos sectores concentrados, eh, ligados a los commodities, eh, que a la explotación intensiva de determinados eh, valores agrarios, existen miles de productores rurales eh, pequeños, eh, cooperativas y muchos otros sectores que también son el campo. El campo no son solo ellos. Claro, Andrés, hay una parte ahí que me parece un sincericidio de Pino, porque si él declara que la, eh, lo que representa en el PBI el campo es el doble de lo que está declarado, en realidad lo que está ayudando a comprender es que hay una enorme informalidad en las presentaciones y un negreo bárbaro, ¿no? No hablemos, y eso por no hablar ahora que, que apenas ha apretado un poco las clavijas la FIP, cómo empiezan a saltar las toneladas de es decir, si las bolsas no declaradas y, y lo que es la tercerización eh, de exportaciones, la triangulación de exportaciones a través de países limítrofes, son cosas que realmente si uno destapa la basura bajo la alfombra es temible. Por eso es que es tan chocante que estos sectores tengan el tupé después de acusar a sectores marginados por ellos mismos de toda la vida como los pueblos originarios como culpables, como delincuentes comunes, y creo que una de las de las funciones de las universidades públicas es echar luz sobre estas falsas acusaciones, no con diatribas, no con insultos jamás, sino con datos, que es lo que a nosotros nos sobra porque tenemos equipos eh, de trabajo en el campo. Hay una parte del, del estudio que recorre, hace una, una historización, ¿no?, de la mano de Claudia Torres, por ejemplo, que es sí, otra de las investigadoras que participa. Y es una parte muy interesante también porque ayuda a, hacer el, a acompañar el desarrollo económico desde la producción hasta los beneficios que produce y también la erradicación y los efectos que ha tenido todo eso, de sur a norte. No estamos hablando solamente del sur, sobre el que escuchamos hace un rato a Alejandro, pérez que participa en este informe es decir no se trata de un, eh, una mala práctica focalizada en un sector sino es una metodología sí y tenemos en el caso de, de Claudio Torre, lo que necesita es un libro muy interesante de ella que que se los recomiendo que se llama literatura en tránsito la narrativa expedicionaria de la conquista del desierto es de editorial prometeo es un libro fantástico y lo que, lo que cuenta es un poco, hace algunas diferencias, por ejemplo, con lo que se llamó la colonización del Far West en Estados Unidos, y de cómo acá eh, no hubo ningún tipo de, de fomento de, de la colonización de los territorios apropiados, sino que era para un grupo de inversionistas que directamente hicieron un lobby parlamentario, un lobby empresarial, suena moderno, ¿no?, pero sí, estamos hablando sí, no sé. de 1879, <risa> con Julio Argentino de Roca a la cabeza, eh, consiguió inversores para esto. Y bueno, eh, el resultado, vamos a los resultados, te voy a leer dos párrafos cortitos de este libro. Como resultado de la mal llamada campaña del desierto, eh, en un lapso menor de cinco años, hablamos del año 1880 clavado, millones mil 19.621.665 hectáreas de tierras fiscales recién incorporadas se transfirieron al dominio privado, es decir, a un círculo áulico de allegados al poder y de inversores en la campaña de Julio Argentino Roca. Por ejemplo, en dicho periodo solamente 24 personas de la oligarquía nacional recibieron parcelas de entre 200 y mil hectáreas cada una, en las actuales provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Claro. Eh, Imagínate, ha llovido, sobremojado a esto, en el lapso del siglo, del siglo XX, tenés que sumarle el, el creciente proceso de extranjerización de la Patagonia que hubo, con las ventas inmensas de... Hectáreas, eh, que te dan ahora el fenómeno de un, de un tipejo como Joe Louis que que tiene el lago escondido para él, claro. o, o los conflictos que hubo con Luciano Benton, por dar algunos nombres nomás. Entonces ah, ¿sí? quienes nacieron en esta tierra se volvieron desplazados. Aunque lo que pensaba, que, lo que pensaba Andrés es que después de 140 años, ponerle por hacer este un número 50, redondo, sí. Esta, esta situación habría cambiado. Yo puedo entender que en aquel entonces el gerente que trabajaba con Julio Argentino Roca le recomendó que en lugar de otorgarle eh, sí. una mula y cuatro acres a quienes quisieran trabajar como había sucedido más arriba, acá entregaran directamente 200 o 300 mil hectáreas para ser gerenciadas por quienes fueran a ocuparlas de prestado. Sí y que después con el paso del tiempo y todas las gestiones, esos se normalizar y se constituyeran en tierras eh, más productivas y que esa productividad incluyera no solamente ponerle las identidades, sino también la posibilidad de que las comunidades donde estaban, o que estaban ahí o cercanas pudieran trabajar. Pero lo que se hizo hace 140 años no hizo más que concentrarse, básicamente. Es que partís de una palabra que no nombramos y que es fundamental de reconocer por el Estado argentino, genocidio empezamos claro. por ahí genocidio y desplazamiento de tierras después le sigue el ninguneo y la y la e, e ignorar a las poblaciones eh, originarias que es lo que se extiende hasta nuestros días y justamente pasamos a otra parte del informe que decía esta y que está directamente ligada que es eh, cuál es el, la radiografía o el estado de los pueblos originarios en Argentina para esto también tenemos un, un, un trabajo espectacular de equipos de, de la facultad y de otras facultades y de, y de hay un informe que relevó la UBA, eh, que se, salió en plena pandemia y se titula, ya te voy a decir el título exacto, se titula Efectos socioeconómicos y culturales de la pandemia y el aspo en los pueblos indígenas. Y lo que hizo fue que, que 30 equipos, al que te digo, 30 equipos de 12 universidades y unidades ejecutoras del CONICET se juntaron para hacer este trabajo en gran parte vía internet por las por la, la por, justamente por el acceso. Bueno, e este trabajo dio como resultado. Te voy a tirar unas pocas cifras para, pero que son muy relevantes. Eh, ellos con no es un censo exhaustivo pero lograron relevar a cerca del 80% de, lo, de, la, de las 40 etnias indígenas que existen en la Argentina actualmente, y que conforman eh, casi un millón de integrantes en 40 pueblos originarios distribuidos a lo largo y a lo ancho de todo el país. Desde guaraníes a, a diaguitas huichíes, chanés tehuelches, mapuches, eh, bueno, la lista es muy larga y no te, te la voy a hacer No, pero, la lista, pero de parte la lista es larga y hermosa Porque nosotros sí. que la jugamos muchas veces de progres y sensibilizados Con los pueblos originarios y las comunidades primeras eh, No sé si somos capaces de recordar 10 de todos esos nombres Así que no, viene muy No, creo que, que son 4 o 5 que son muy emblemáticos Que la gente tiene flor de, de labios y el resto no, verdaderamente Así que es una sí. lista hermosa para leer también. Sí, tenemos en el informe el listado completo, tenés los lugares a donde recurrir, el mapa geográfico. Yo lo que te estoy dando es un poco de luz para que la gente después siga indagando, que es la idea. Bueno, el tema es los datos de este informe, que fueron realmente preocupantes. Vos imagínate, eh, esto eh, también se lo debemos a, a, a, a la investigación del Seminario de Antropología Rural a cargo del doctor Sebastián Valverde, y que, que se ocupó muchísimo de este informe, en coordinarlo, y los resultados son ya te digo, espectaculares. Bueno, en el conjunto de la sociedad determinaron que la informalidad en ese momento rondaba el 44 a 50%. En cambio, en las zonas de, de pueblos originarios, el mínimo era el 70 y llegaba hasta el 90 o la totalidad de los trabajadores de dichos pueblos en situación de informalidad. A esto tenés que sumarle las, eh, eh, el impacto por diferencia de género. Hay un párrafo ¿no? que, que, que es bastante conmovedor que dice las mujeres indígenas padecen por ser triplemente discriminadas, por mujeres, por indígenas y por empobrecidas. Por ello, en la medida que más se vulneran los derechos colectivos de los pueblos indígenas, ellas ven más socavados sus derechos. O sea, es una escala, de nuevo. Mm. Eh, eh, pues a eso no... tenés que sumarle el, el, el ataque a los hábitats naturales y originarios, por ejemplo, la creciente deforestación, la disminución Eso, de... Eso, detenete de un minuto ahí, de, un minuto, de, un minuto, porque sí, durante todo este año, en la previa a las elecciones del Brasil, y también sí, sí. en la, en el verano arrasador que, eh, que le pegó a Europa mucho más que a nosotros, y cuando veíamos con terror la quema del Amazonas con, durante la pandemia, nos indignamos con Bolsonaro, nos pareció aterrador sí. lo que estaba haciendo con el Amazonas, nos pareció terrible, de condena mundial, lo que estaba pasando por deforestar el Amazonas. Y el informe lo que pone muy en claro es que estamos lejos eh, numéricamente, pero Argentina viene detrás de Brasil justamente en el mismo proceso de deforestación. Sí. De hecho, la región chaco-salteña es la más perjudicada después del Amazonas en América Latina. Eso es con sí. estadísticas, es otra de las cosas que señalamos. Y, y quiero leerte un párrafo acá... ¿De qué, de cuáles son las consecuencias? Porque uno a veces dice, bueno, talan los árboles, plantan soja. No sé, no es que... ah, ¿qué, qué pasa? ¿Qué, ¿Cuál es la consecuencia? Te voy a, a modo de ejemplo, y como consecuencia, por ejemplo en el Chaco Salteño, los problemas de salud materno-infantil aumentaron. Aumentó la desnutrición, la malnutrición, la talla baja, el peso bajo, los casos de diabetes, parasitosis endémica, pedenclapsia, mortalidad materna, neonatal e infantil. Todo con valores críticos mucho mayores a los del resto del país. Viste que cada tanto se cuela que falleció una niña por desnutrición en el... Indignación, terreno. sí. Indignación semanal. Una puntita de, de esto que es eh, eh, realmente una, una cosa que, que nos debería avergonzar a todos co, como nación. La verdad es esa. Eh, tenemos acá un mapa social, por ejemplo, de la provincia de Salta, que tiene estos datos, y a la vez te quiero dar para que veas las paradojas que se dan en esto, que, que encima de esto eh, son discriminados e invisibilizados los originales, ante todo, como te decía Alejandra, porque dimos eh, un solo dato que echa luz sobre esto. Y que en el, en, el, en el relevamiento que hizo el mapa nacional de la discriminación en Argentina, el más del casi el 35 de, la, de los entrevistados consideró que la población indígena debería asimilarse culturalmente al resto de la población. Con esto te indica que, que hay una otredad, hay un, un, una negación eh, hacia el otro justamente que es alarmante. Eso se da en, en distintos estratos sociales y, y culturales, ¿eh? no es, es algo que es horizontal, sí, Y, y quiero, quiero recordar que estamos hablando con Andrés Cárdenas, Andrés es el coordinador eh, del eh, Observatorio Universitario de Buenos Aires que está en la Facultad de Filo y que además comparte regularmente los informes de ese observatorio. Y estamos hablando del de número 21, que trajo muchísima información, Los Ecos de la Conquista del Desierto, con un subtítulo que es Sectores Económicos Concentrados Impulsan Mensajes de Odio. Y viene muy a cuento en esta semana, después de lo que pasó en el atentado contra Cristina, cuando los medios de comunicación eh, de todo de todo tipo, de toda la de todo color, pensamos sobre los discursos de odio, y en el informe que está compartiendo Andrés, que pueden encontrar en una página que además tiene mucha información, que es novedades.filo.ua.ar, lo que se manifiesta es que los discursos de odio no son una calentura pasajera de alguien que de repente se cruzó con eh, alguien un mapuche en su esquina y se fastidió entonces lo puteó un buen rato se trata de una cuestión sistemática que lo que hace es instalar o promover cambios drásticos en beneficio de un sector que tradicionalmente concentra no solamente ahora, como dijo Andrés parece un lenguaje novedoso el de 1880 que concentra desde hace 140 años los beneficios de la concentración económica agregale un eso? que no podemos dejar de nombrar y que nosotros nos creemos muchas veces exentos en este país. El racismo, claro, totalmente el racismo, como lo indica en una buena parte del informe una investigadora, es Gloria Mancinelli, una antropóloga que, que hace un trabajo genial sobre esto. Hace un rato le preguntaba, a Alejandra, por eso, porque cuando, cuando aparece la, la palabra plurinacional en cualquier espacio de conversación, hay gente sí. que pone, se brota, pero se brota, digo, la palabra plurinacional eh, saca prurito, ¿no? Pero no prurito, moral, literalmente. Lo que ¿no? pasa es, es que no podés negarlo eso, es directamente podés ignorarlo, pero no podés negarlo. Somos una nación plurinacional, un, un Estado plurinacional, lo somos desde el momento de la conquista. Después, el reconocimiento institucional o constitucional que pueda haber de un hecho consumado y, la, y sobre todo la, eh, la percepción que la propia población tenga de eso, ya es otro, es otro tema. Pero de no sé que si eso es así, es así. No sé si querés agregar una parte, en un momento conversamos con Alejandra Pérez hace un rato sobre el entuerto que hubo entre sectores administrativos por el, la representación del volcán Lanín eh, que es parte también de esta nota, y si no, sigamos, pues se nos está acabando el, el tiempo. Sí, yo quiero seguir Alejandra creo que agotó bastante ese tema. Hay una parte que a mí me interesa tratar, eh, eh, que quede claro, sobre todo el cierre de, de este informe, que es eh, el tema de, de las acciones a futuro. Pues siempre el informe lo que busca es no ser ni, ni un rosario de quejas ni declamativos, sino siempre buscarle la vuelta a qué opciones tenemos a, a cuando hay situaciones que realmente son eh, inaceptables y sobre las que las universidades tienen que tener una postura clara. Eso también, porque las universidades están financiadas por el pueblo y no pueden darle la espalda. Así que eh, te decía que existen distintos programas de investigación y de extensión universitaria que están comprometidos con los pueblos originarios. En Filo, de hecho, por ejemplo, el doctor Alejandro Balazote, eh, doctor de Antropología, trabaja en esto y nos comenta que hay profesores, investigadores que participan como peritos en los litigios, que muchas veces terminan eh, casi en una en una cuestión de usurpación o de, o de carátula de tenencia de tierras, cuando lo que hay detrás es un, una disputa territorial ancestral con los pueblos originarios, en la que ciertos sectores eh, de la oligarquía terrateniente y organizaciones como la sociedad rural no quieren reconocer nada de lo que hicieron y, y mantener sus privilegios a rajatabla. Entonces la idea es que, que, que otros estratos de la sociedad... ...abran canales de diálogo... ...se busquen soluciones a este tema... y si se busquen avances... ...que no terminen en, en represión o en muertes... ...porque por ejemplo... ...la muerte de, de Rafael Nahuel... ...o de Santiago Maldonado... ...están directamente ligadas a estos conflictos... ...y al manejo de la seguridad... Eh, eh, ...en un momento... ...de un estado represivo... ...como el de Mauricio Macri como presidente... ...y Burrich como ministra de seguridad... ...ellos si estuvieran en el poder... Ya lo, lo están anunciando, lo harían todavía peor, es lo que están diciendo. Entonces, en lo inmediato, el Estado Nacional debería complementar la implementación de la Ley 26.160 de normativa sobre pueblos indígenas y sus comunidades, culminar con un proceso que es resistido en algunas provincias, pero que constitucionalmente le da derechos a los pueblos originarios. O sea, lo primero de todo es aplicar... La, la la norma que ya está escrita como pasa en tantos casos y lo segundo es eh, acciones a futuro como por ejemplo eh, el doctor Balazote también plantea como bien existe el fondo de reparación para el conurbano debería existir un fondo de reparación histórica para los pueblos originarios no es no son tantas personas y es de estricta justicia por parte de un Estado que jamás reconoció eh, el genocidio que se realizó eh, en la constitución de, de nuestro Estado-Nación como República Argentina. Es Esto interesante es, además porque porque la naturaleza que conforma esa comunidad es parecida y, a, y antecede además a la cuestión del conurbano, ¿no? Así que es un punto de vista bien interesante. Totalmente. la ¿no? era, era colectiva. Por, por, los pobladores desde el origen. Él es Andrés Cárdenas. Andrés es licenciado en Letras. Es el responsable de generar los contenidos en el Observatorio Universitario de Buenos Aires. Así que agradecemos, Andrés, siempre bueno, por conversar ver, con Bueno, pueden ver, cerremos con esto, Ale, que pueden ver los informes en la página de, de la Facultad de Filosofía y Letras, Filo Ubar. Ahí en Secretaría General están todos compilados. Le propuse a Andrés que eligiera un tema para cerrar y elegiste a la Violeta. Sí, elegí a Violeta porque es una voz desgarradora sobre este tema, que bien vale.